Buongiorno cari amigo, da Pablo el giorno de hoy, que cosa faccio, voy a fare 5 ejercicios para elaborar el tricipite, guardalo qua, Tra. guardalo qua, Tra. qua dietro, que cosa voy a fare, voy a fare 5 ejercicios, voy a fare 3 ejercicios con pesi, como lo podete guardare qua, y 2 ejercicios a corpo libero, per questo abbiamo bisogno de una sedia, la fitball, si tú no hay la fitball va a ver la sedia lo importante es hacerla, también un, un, un tapetito, un tapetito qua. ya yo he hecho anteriormente un, un video con pure, puros ejercicios para hacer el tricipiti sin peces pero el día de hoy, hoy due 2 nuevamente, hago 2 con cuerpo libero y hago 3 con peces mira comando, quiero que tú me deis el 100% no quiero que este músculo vale así, ¿no? esté siempre a tono para iniciar eh, como siempre yo bebo un poquito de agua porque con este sol que me está dando de frente <ríe> me va a bruchar me, me va a el pío de lo que son bueno muy bueno con esta pues, agua esta agua acá importante que le va <ríe> un poquito el, el caldo el calor el calor el chutor el y lo echamos acá que no se nos rubine ok para iniciar eh, vamos a mover un poco la parte superior porque hoy vamos a trabajar el tricípiti importantísimo, más antes haré ejercicios para el bicipiti siempre con peso y para el día de hoy andamos con tricípiti, les recuerdo en, la, en el canal ya, ya separado los entrenamientos por grupo tricipiti, gamba pecho, eh, workout militar abdomen y todos los demás lo puedes guardar siempre en la página con la playlist anche fatto 3 diciamo tre blocchi tre blocchi un blocco esercizio intenso altro moderato e per principianti perfetto perfetto ma un pochino le braccia tira la schiena le spalle indietro le spalle indietro avanti su e in giù su e in giù grosso. perfetto Ok, perfetto Vamos Ahora vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio per tricipiti a corpo libero. Ya bisogno del de tapetino. guardalo ¿cuál tapetino? es el tapetino? Este ejercicio me piace tantísimo. guardalo qua. qua, en esta forma, vada. Vádalo, ¿Cuál la postura? La postura. Esto. Este entrenamiento yo lo voy a fare lo voy a repetir dos veces. Estos cinco ejercicios, un ejercicio lo repito due Toda casa me lo fai. 3 4 ante 5, al menos 2 veces a la semana, así vas a ver grandes resultados. Ok, vamos a iniciar pues nuestro primer ejercicio, ¿verdad? ¿no? Tipo postura de, de, de que vamos a hacer el pulsado, el piegamento, y vamos a hacer esto, ¿verdad? Piego gótico, piego, 1, 2, palo de frente, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, vamos a hacer 2 en más, último, y salvo, perfecto, perfecto, este ejercicio estamos trabajando el tricipiti, si estás iniciando, puedes hacer solamente 6 repeticiones, 8, 10, si estás entrenado puedes hacer también 15 repeticiones de 15 a 20, respiro profondo, mi concentro, faccio una pausa, adesso eh, lo ripeto nuovamente come ho detto, due volte, due volte, tricipiti fermi, guardalo qua, firma il tricipito, ok, si va, si va, si va, poco riposo, poco riposo mi piace me, ok, nuovamente, piego, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, ok, perfecto, <ríe> y, dice, y dice al principio a sentirme mal, ok, ok, este tapetino diciamole adiós, via, via, via, via, via, via, via, veamos el teléfono veamos acá. oye acá ando todo enfermo nuestro próximo nuestro próximo vamos a fare di di di di profundo trata veamos lo Cuatro. Cuatro. Okay. importante una buena postura para hacer este ejercicio buena postura me ciego, me cierto. me pierdo la sedia. La sedia de la cierto. Es la los cierto. Es cierto. Es cierto. Es los vecinos cierto. Es cierto. Es cierto. un cierto. fuori. Pero Es este cierto. si cierto. Si es cierto. personas fuori, Es cierto. okay cierto. Eh, vamos a meterlo, così. Vamos a meterlo così. Vale, così. la e schiena di rito scendo lentamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 in più 1 in più perfetto oiga, cuesta este chip ya, ya inicia a sentirse, a sentir el ejercicio. Es importante, después de estos ese ejercicio, puedes hacer, si, si vuelve a qualcosa, de cualquier cosa, puedes hacer un poco abdominales, un poquito de un circuito de abdominales, 10, 10, 10 minutos de ejercicio de, de abdomen eficaz, aunque hay un video que tú lo puedes hacer, si está iniciando. Adeso, eh, medio reposo, lo hago que de delante, così si tú tu guarda tu guarda l'esercizio guarda tu guarda l'esercizio vamos a farlo nuovamente 12 12, 12 volte vediamolo qua così, va bene così guarda, è uguale così 12 volte ok, ok <ride> no, vediamolo qua così, ok, perfetto, perfetto de vista, esquina de esquina de grita, pecho avante. Guárdalo, guárdalo, guá. Glute siempre de chino a la sedia, guárdalo, guárdalo. 1, 2, 3, 4. inicia inicia y dice un poquito sentirse el, el esfuerzo con con el tricipiti. Ahora, hago una piccola pausa tú una pausa y e tanto prendo el peso porque vamos a hacer el ejercicio con peso, con peso, con peso, con peso, siempre el y el con peso me piace a mí me piace usar el peso moderado, guarda, guarda cuando estará si 12 kg, vamos a hacer este ejercicio siempre, este ejercicio se si puede hacer, seduto o anche en pie, vamos a hacer esto, esto tra indietro en su, gomito chiusi, su, no gomito aperto, chiusi, paraleles a, a la espalda, vamos a hacer esto, ok, este caperino que me da fastidio, metiéndolo qua, ok, perfecto, como me podéis guardar, lo hago così. Después el próximo doy la espalda, así lo guardaré bien. Importante, escuadra derecha, escuadra derecha peto avanti, prendo el peso, giudo con isso y faccio questo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 più. Uno en más. Perfecto. Yo lo puedo hacer en pie, yo lo puedo hacer en pie, en pie. Puedes usar también pesos más pesantes. El objetivo de mis ejercicios es mantener, rasodar, tonificar. Yo no uso pesos tanto, tanto fuerte porque no quiero tanto volumen, quiero mantenerme un físico atlético. Si tú quieres más volumen, debe forzarte de más eh, y alenarte con más più, con più peso alimentación, importantísimo, importantísimo, con el recupero, perfecto, se decente el ejercicio, decente, ok, se repite nuevamente, nuevamente, nuevamente, ok, adesso lo fue así, guardar un poquito en el eh, movimiento, no en movimiento, guarda, y listo, Petrovante, esquina directa, chiudo qua y se va 1, 2, lento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 y 2 siempre allenemos con peso importante, pare Ejercicios diversos, porque un ejercicio elabora el músculo de diferentes ángulos y posiciones. Ya habíamos hecho el primero que era D, aunque tipo plan, llegando, a eso hemos hecho este pues, que yo le llamo la copa, otro, ta. alzo la copa, alzo la copa. Nuestro próximo ejercicio será el, que era este, guarda, ta ta, ta. está. <ríe> Dando la espinta fuera, esto lo podemos fare En la... En la sedia o aunque en la pala, yo lo voy medio en la pala, en la pala, en la pala, recluto fibra en motora y me piace en el piu. Pero tú, tú lo puedes fare con voy, tú lo puedes fare con voy, lo puedes fare en la sedia si no hay el, el equilibrio o si no con la pala como lo paso yo en la stickball. Ok. yo lo paso cuál, que me piace tantísimo. Nuestro nuestro próximo ejercicio con peces, pues te guarda con su, mano, una mano sirve de, de punto de, de referimiento para, para el ejercicio, punto de sosteño, vamos a hacer cuesta, vamos a hacer dos y con un bracket. uno lento, dos, tres, 4, cuatro, cuatro, cuatro, lado para, para no cuatro, mal, cinco seis siete ocho 10, 1, y en más, perfecto, ahora cambio, cambio, cambio, cambio, cambio de mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ok, perfecto, como de dicho prima, tú lo puedes hacer en que con la, la setea, yo lo voy a hacer con la fitball, la fitball la porque el laboron que, por elaborar la fuerza para el trichiquis, sí, y laboron que el equilibrio. <risas> Fizzy más en Youtube, mira comandos comando, y si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Te invito a hacer un entrenamiento conmigo, te invito a hacer un entrenamiento conmigo. yo la sede mía es Milano, Milano, hoy en Milano, domani en cualquier parte del mundo yo te invito que para a hacer un buen entrenamiento, puede ser el Parco Campeones el Parco de Treno, lo cual donde donde andiamo, andamos a CityLive andamos al Parco Porta Venezia. dime, escríbeme, escríbeme que, en in, en Instagram, que yo te respondo tú. ok, próximo, próximo, segunda serie, segunda serie va, segunda serie si va, si va uno Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, e due, perfetto, perfetto, cambio, cambio mano, dei bracci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, lentamente. 2 en più 1 y 12 se el ejercicio de ¿no? se se contrae el tricipiti de contrae eso, eso es lo que yo voglio, que este tricipiti esté siempre a tono guárdalo qua guárdalo qua ¡Tah! duro duro duro y tónico aunque tú lo puedes diventar así siempre con la constancia si tú no hay el peso, prende una prende una botella de un litro y lo vaya a casa, no voglio ninguno con las excusas, que no poso, que no eche tempo, debes de, de iniciar. Nessuno te regala niente. Nessuno, nessuno, nessuno. Ok, cambio de ejercicio. Nuestro último ejercicio que propongo. Guárdalo, qua, va. Vamos a hacer el cueste, guárdalo. Va. Vamos a hacer el cueste, Vamos a hacer el Tra. Tra indietro. Trae, espinta en dientro. Esquina directa guarda. Está pegada, pero directa, guarda. Tra. Tra. <risas> ay ay ay me asumo el sudor oiga pues esto tú lo puedes repetir de tres vueltas tres vueltas a casa algo así va a lograr grandes resultados qué bueno qué bueno la vacanza es cuasi finita la vacanza cuasi finita ok con este peso vamos a fare otro 8 es pinta en porque el peso está un poquito pesante ¿eh? aunque tú lo puedes de meter un peso que sea moderado ni muy pesante ni muy ligero ok guardalo aquí si va a la espinta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 en más 1 Ho detto che voleva fare 10, 8 però hai fatto qualcosa in più, va bene? La vita sempre ci chiede di più la vita, sempre ci chiede di più, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Se si vogliamo migliorare, dobbiamo sudare, sudare, sudare, sudare. Ok. Cambio, cambio braccio, va? più si va. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 uh, Esta es pinta, esta es pinta 60, guarda ¿vale? <risa> Estamos tonificando así veloce que, que la manica va su, guarda, va sur, va su, va su <risa> Ay, ay, ay, pisi más en YouTube, pisi más Escríbeme, dime algún cual cosa, que podemos mejorar qué cosas fachamos, qué entrenamiento que el de me Lo Los off. son tantísimos entrenamientos que debo hacer con peso. Pero piano piano, vamos reuniendo nuestro objetivo Una playlist più, più rica, più amplia, con più ejercicios Para que tú lo fallas casa. Si te piaches sin a mí lo puedes hacer sin pesca Porque yo e yo también faccio ejercicio con el corpo libero 70 uh, te te ok vamos a finalizar con nuestro último encuesta con la con questa mano ok postura izquierda direitto al balde flexiono ginocchio y se va 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, en 10, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, uh. esfórzate, <ríe> ah, esfórzate, forzate, forzate, forzate. Oiga, siempre que fa video, siempre he eche una máquina que, que te vaya a leer, va cualquier cosa, guarda, no, esta pues, gente pues, no vuole la, la actividad física con quisima. pero va bene, estamos finalizando, ok. 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, e 5. Perfetto, perfetto, perfetto. Y son los tantísimos ejercicios de, de tricipiti que tú puedes hacer con, con el peso. Pero hoy solamente hayamos hecho tres. Gracias a todos por haber hecho estas lesiones más Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo.